Ya, bueno, algún consejo te voy a dar, sí. No te pases de las nargas, nunca llegues a la cima. Si en las nargas hay peligro, más peligrosa es la cima. No existe rueda que gire más que la rueda del destino. Nunca se sabe cuándo parar. Nadie conoce su sino. Nunca sabrás si tu suerte va a ser mala o va a ser buena. El día a día te marca el camino Si te pasas de la cima cambiará tu destino No te pases de las nalgas Nunca llegues a la cima Si en las nalgas hay peligro Más peligrosa es la cima Deberá siempre ser fuerte Nunca conocer el miedo La suerte, como la muerte Llegará tarde o temprano Por eso pasa por donde puedas En las largas no te atranques